Hola, soy Renata Lozano, diseñadora colombiana caleña y estamos haciendo hoy un trabajo eh, para Architect coloración mía. Fue muy bonito llegar sin saber con qué me iba a encontrar. Entonces empiezan a entender todo el proceso de producción y empiezan a entender el detalle que de que cada cosa es una cuadrícula y cada cosa es un punto entonces lo primero es digerir es esto que es tan importante para poder después poder trabajar en equipo Hacemos la, es fundamental o sea yo pienso que las cosas en equipo suman y suman a unas dimensiones o sea exageradas y a mí eso es lo que me gusta de esos proyectos cuando son muchas personas pensando por un mismo propósito me parece que, que es espectacular que me apasiona eh, porque cuando hablamos de artesanías tenemos que tener conciencia que, que la artesanía es un tema manual eh, que toma muchísimo tiempo, el reto va a ser tratar de poder comunicar, que volvamos a encontrarnos todos a nivel de, de ADN y de dónde venimos y que hacemos parte de eso también.